¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Pues en esta oportunidad vamos a grabar el capítulo número 3 de Les 4 de Ad. En el capítulo pasado me había matado, es una witch y yo en el video había dicho que era una witcha, pues antes de seguir viendo el video no te olvides de suscribirte, pues lo único que tienes que hacer es dar en suscribirte, activar la campanita de notificaciones, ponerlo en modo todo, para que así YouTube te avise cuando yo esté subiendo un nuevo gameplay y no te puedas perder nada de mi contenido, nada, a seguir con el video. Hablan en lengua. Zombie. ¿Quiere comunicarse? Bueno, ok. Pero antes hay que rentar el grifo. Muere, el grifo. Muere. Explota, el grifo. Ah, muy chistar que ¡Ah! no ahí está, ahí está, No, en serio Me vio, me vio, me vio con la luz encendida Va a salir, va a salir, va a salir, va a salir, sube, sube por ahí, sube por ahí eh, Sube y lo mato Ok, no, no salió Mírenla, mírenla oh. Mira, ¡Es una witch. ¡Hala, oh, fuck! Esto no sale. A lo mejor la mandas qué? ¡Vámonos, Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo! Vamos. No, no voy a molestar a la witch. No voy a molestar a la witch. Capítulo número 2 me había destrozado y sí, la verdad, pues no. Por fin refugio. Estuvo muy largo este episodio. Y pues a ver, no hay nadie y pues, nada. Se ratísima la puerta. Pues nada chicos, hasta aquí el video de hoy, no se olviden de suscribirse, dale un super mega archi pulgar arriba para que así no me activen a seguir grabando gameplays para el canal. No te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevo gameplay, eh, trataré de subir más seguido, eh, no todos los días, pero sí más seguido porque también estoy haciendo otras cosillas por ahí. Y por cierto chicos, gracias a todas las personas que me están apoyando eh, Aquí voy a leer algunos comentarios de las personas que motivan Más a seguir grabando, a seguir adelante También tenemos a Rocky Más Que dice Hola Luis, excelente partida Muchas gracias También tenemos a Cumbias Sonideras JLC Saludos bro, espero salir en tu próximo video De hecho lo estás haciendo, hermano Así que saludos, un fuerte abrazo, éxitos y bendiciones en tu canal También tenemos a Edwin Mendoza <risa> eh, El pepino <risa> la motivación, qué risa De hecho sí, amigo eh, me motivan a seguir adelante Pues un saludo para ti, un abrazo también a la distancia También tenemos a Gamer. Nos dice, muy buen video Gracias, en verdad, estaba chequeando cada uno de sus canales Pues nada, gracias a todos por haberse suscrito Y seguirme y comentar Apoyarme día a día para seguir adelante Pues nada, gracias, nos vemos ¡Rotline!